Su señoría. Gracias, presidente, y buenas tardes, ministra Báñez. El sábado pasado, en prácticamente todas las ciudades españolas, miles de pensionistas salieron a la calle a protestar por la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones. Lo hicieron también en el mes de febrero. La carta de su ministerio, cuantificando el efecto de la paupérrima subida del 0,25%, ha puesto negro sobre blanco que los recibos suben mucho y las pensiones muy poco. Y Eso es lo que notan los hogares, pese al sesgo de las estadísticas del Ministerio de Empleo, que maquillan y disfrazan los datos. Las pensiones, desde, desde 2010 al día de hoy, han sufrido una pérdida media de poder adquisitivo equivalente a 432 euros. ¿Es una prioridad para el Gobierno el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones?